Acomodo mi lugar favorito. Me concentro y abro mi imaginación. Tantos lugares que he conocido. Tantos personajes de mi inspiración. La la, la. La Odisea Antártica que los cumplas feliz. Los tres deseos, hijo. ¿Tres deseos? Mm, deseo con... me compré un peluche de rana verde, deseo tener muchos más juguetes y deseo estar siempre con mi mamá. Muchas gracias. Mm, de nada, mi amorcito. Pero escucha, es que estoy contento, pero me hubiera gustado pasar mi cumpleaños de una manera diferente. Con mis amigos, con mis amigas de la escuela. Que me cantaran cumpleaños en la sala. Que mi profesora me llevaron regalo. Que vinieran aquí a la casa a celebrar. Mis abuelos, mis abuelas, mis tías, mis amigos aquí. Nada de eso puede pasar. Hijo, no están en físico. No están aquí, pero te mandaron algunos mensajes. ¡Pablito! ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí! ¡Tu tío Pedro! <ríe> ¡Pablito! ¡Feliz cumpleaños, hijo! ¡Que lo pases bien! ¡Ah! ¿Qué? ¿Estás grabando esta cuestión, no? Ah, parece que no está. <ríe> sí. Hola, primo. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo eh, por tu cumpleaños. Espero que el próximo año juguemos juntos. Me encanta jugar contigo. Te quiero mucho, primo. Eh, y bueno, eh, saludos a la tía. Saludos, tía. La quiero mucho. Y nos vemos. Ah, que lo no pases bien, Pablito. Que te lleguen hartos regalos. Chao. ¡El uno. Se acordó de mi cumpleaños. Hola Pablo, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo Te quiero mucho, disfrutan tu día Pásalo súper bien, chao Ya nos veremos, chao El abuelo Pablo <ríe> Sí, tu abuelito El número Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya. Eh, eh, Querido Pablito Te escribe aquí No te escribe nada po? ¿Te, te, te, te extrañamos En la pista de baile De, de aquí del baile eh, estamos muy emocionados porque próximamente vamos a sacar un número espectacular de tango Y te soñamos porque tú estás siempre a cargo de nosotros De todos los adultos mayores aquí del barrio Nos en, encargadas de subir y bajar todas las graderías De limpiarnos el espacio, mi hijito, Así que aquí tu tío Carlos y todo el gusto de, de adultos mayores aquí del barrio Te manda muchos recuerdos Muchas felicitaciones Y que tengas un muy feliz cumpleaños, mi amor eh, te quiero mucho, ¿eh? Ya, corte. ¿Qué me va a cortar? creo como que le tengo que. Ah, te la cuestión. A ver. ¡Qué a... sí, tías! <risa> sí. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Oye, que estamos que le está de menos en el pasaje, sí Los días fuimos a jugar a la pelota y tú no quisiste salir. Pero no importa. Así que eso, feliz cumpleaños. Nos vemos después. Y jugamos play en línea! ¡Chao, chao! Mami. Muchas gracias. De nada. ¿Y sabes qué? Te tengo una sorpresa. ¿Qué? Cierra los ojos. No, no puedo. ¿Me tienes un regalo? Uh -huh. ¿Qué? Espérame aquí, ¿Qué? espérame aquí. ¿Qué será? Pensé que no me ibas a tener regalo. ¿Cómo no te iba a tener regalo? ¿Qué será? mamá, apúrate! Aquí está tu regalo, mi amor. Aquí está. ¿Qué? Gracias, mamá. De nada, mi corazón. A ver su regalito. La desea Antártica lévelo, por favor. Ya, vamos al sillón. Ya, léemelo. siéntese aquí. Es Lémelo. Así ¿La Odisea Antártica. Sí, de Rosa María Solar y Pablo Ruiz. Mira. Sí, mire ahí. Ahí está. ¿Quién será él? No sé. Descubramoslo. La Odisea Antártica. Ellos son los exploradores. Está Ernest Shackleton, Luis Pardo. Él es Ernest Shackleton. Fue un señor irlandés que soñó con cruzar la Antártica por primera vez. En un barco ligero llevó al hielo carpinteros, artistas, motoristas, ingenieros, un meteorólogo con un baño y un polizón marinero. ¡Oh! Mira todo lo que tuvieron que empujar a su barco. Rompió todo el hielo. Nos haremos deportistas y también un poco artistas. ¿Sí? Hay de todo. Mira, mira ahí Pablito. Sí, yoga. Sí. Pero el barco se rompió. Oh, por la mitad. Mira cómo está Ernest. La hora de ir a casa llegó. se ven muy animados. De una isla como un elefante, seis se fueron mirando al cielo. ¡Ay, ¡Qué valientes! ¡En un bote gigante, olas oh, resistieron! ¡Ay! Y alcanzaron la isla Georgia del Sur. Como ayudarlos no pudieron los balleneros, Ernest Shackleton viajó más aún. En Punta Arenas buscó la pista, ¡De gente que lo asista! ¡Sí, aquí en Punta Arenas! ¡En nuestra ciudad, Pablito! en nuestra ciudad! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Help! Gritaba Ernest. ¡Help! Y conoció aquí a Piloto Pardo. Era un marino sereno y gallardo. Entonces en un barco de acero volvieron juntos al Reino del Hielo para salvar a los 22 hombres del mar Prisioneros, al fin a toda prisa a la ciudad volvieron y como grandes héroes los recibieron. Ya mira, aquí dice notas del editor. Shackleton fue nombrado miembro honorario de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Pardo fue el cónsul de Liverpool, Inglaterra y el tiempo lo convirtió en una leyenda. Es el primer héroe antártico de Chile. Mamá, ¿usted esta historia de la vida real? Sí, y Rosa María Solar vive aquí. Cerca a la Tierra del ¿Qué? Fuego. ¿La sí. conocer? Por supuesto. ¿Y qué es Pablo Ruiz? ¿Quién es Pablo Ruiz? Pablo Ruiz es el ilustrador del libro. Es quien hace los dibujos. ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí. ¡Qué lindo los dibujos! ¿Y esto pasó de verdad? O sea que esas personas estuvieron atrapadas dos años sin ver a su familia, sin ver a sus amigos. Sin televisión Sin televisión Sin internet Y tal vez alguno estuvo de cumpleaños como yo Exactamente Todos estuvieron de cumpleaños Y no pudieron estar con los suyos mm -mm. Pero después eso pasó Y después pudieron volver a su casa Claro que sí ¿Tú crees que el próximo año yo pueda celebrar el cumpleaños con mis amigos? Mire Pablito, si ¿sí todo marcha bien, por supuesto que sí Yo creo que va a marchar bien Yo también hijo ¿Qué? Parece que no soy el único que nunca ha celebrado su cumpleaños. No, pues hijo, eso es conocer la historia, lo importante de conocer la historia. Y si vamos revisando los hitos, nos daremos cuenta de que este tipo de cosas siempre han sucedido. ¿Verdad? A veces las cosas no son como queremos, pero es parte de la historia. Así es. Gracias, mamá. Gracias por hacer de mi cumpleaños un, un día especial. Bien. G, H, I, J, K, M, M, M, M, M, A, P, Q, R, S, D, U, N, W, X, Y, Z, el abecedario ya lo sé, el abecedario ya lo sé. Tum, tum.